Hola amigos, bienvenidos a un tutorial más de Solo Tutoriales Hoy vamos a ver cómo cargar el rule para que toda nuestra configuración que en el video anterior hicimos siempre se nos esté abriendo O en dado caso que se desconfigure desconfigure esa todos estos cambios que hemos estado haciendo como poner el NX clásico, reducir el tamaño de iconos, quitar textos ¿Sí? siempre se queden guardados, incluso como les mencionaba si se llega a perder alguna configuración únicamente es seleccionar el rule que vamos a cargar en la siguiente ruta que les voy a explicar en este tutorial bien, antes de empezar los invito a que se suscriban, le den like al, al video si les sirvió para que más personas conozcan de este tipo de estrategias y eh, formatos o interfaces que vamos a estar manejando en NX9 bien, comencemos con el video Bien, vamos a abrir nuestro software NX. Eh, los pasos que voy a hacer ahorita ya los, los hice en el video anterior. Entonces para cargarlos, vamos a para hacer lo más ágil posible, lo voy a hacer rápido para que ustedes eh, den una repasadita. ¿Sí? Creamos nuestra carpeta. Un escritorio. Sí, aquí va a ser mi ruta y aquí vamos a dejarlo así modelo si sí, se fijan eh, en, en el vídeo anterior eh, estas ya las había reducido de tamaño e incluso le había quitado ya el redondo bien vamos a ponerlo aquí así bien vamos a quitarle rápidamente los textos para poder guardar nuestro rule y ya si en dado caso como les pasó a mí que se volvieron a activar los textos, únicamente cargar el, el rule ¿Sí? esto lo vamos a colocar también aquí así Bien. ahora donde vamos a cargar nuestro rule más déjeme meterme al sketch a ver si no también se vuelven a hacer grandes los iconos. No, ya se quedaron pequeñitos. Substrucción. Aquí los iconos eh, igual están grandes. Vamos, digo, están las, las, los textos ahí puestos. Vamos a quitarlos también. Sí. Muy bien. Y este lo vamos a colocar aquí. Bien. Listo. Entonces, yo si me vuelvo a meter a la opción destrucción, se debe de quedar la configuración con los iconos, eh, con los textos quitados y aquí a un lado. ¿Sí? Bien. Ahora, vamos a guardar nuestro rule. Ya cuando tengamos todas nuestras herramientas ya eh, puestas en el lugar en que queremos, en lo que he indicado, vamos a hacer un guardado de esta interfaz, de este rule. Bien, para eso nos vamos a ir a igual a personalizar. Nos vamos a ir a rules y le vamos a decir crear. Y pues aquí vamos a guardar nuestro rule ya definido. Igual yo lo, lo voy a guardar en la misma carpeta, pero ustedes lo pueden eh, guardar en, en una parte diferente donde ustedes no se les vaya a perder. Que siempre sepan dónde les va a quedar guardado. Que después lo vamos a copiar en una ruta donde se instaló eh, anteriormente el NX. ¿Sí? Aquí vamos a renombrar nuestro rule. ¿Cómo? Ustedes pueden renombrar como sea, ¿eh? como quieran. Yo lo voy a poner mi nombre. ROL mm, Guión bajo Jorge Creo que se puso acento No, es una basurita en mi monitor ¿Sí? Y le damos guardar Le damos aceptar Listo sí y este Este rule Aquí está guardado en nuestra ruta Bien, ahora ¿Dónde lo vamos a colocar para cada cada vez que se abra el NX no se desconfigure, ¿sí? Bien, aquí vamos a copiarlo en la siguiente ruta, vamos a darle a copiar este archivo. Copiar. Bien, ahora vamos a abrir un navegador nuevo y ¿Sí? nos vamos a ir a unidad C, archivos de programa Siemens NX9 Y vamos a buscar La carpeta Ugi O UG, UG2 No sé si sea I o 1 no. <ríe> Parece Nos vamos a buscar Menús ¿sí? Y aquí en esta Ruta está la carpeta Rules Y aquí es donde vamos a pegar Nuestro Rule que acabamos de guardar. vamos damos copiar. Y lo pegamos en esta ruta. Continuar. ¿Sí? Ahora sí. como vamos a cargarlo? Ya copiamos esta ruta de nuevo. Vamos a darle a copiar. Donde acabamos de copiar nuestro rule. Nos vamos a ir a NX. Y ahora le vamos a decir personalizar. En rules. Y le vamos a decir en vez de crear vamos a decir cargar. Vamos a copiar aquí la ruta donde está instalado el NX y acabamos de pegar nuestro rule y lo vamos a seleccionar y le vamos a decir ok. Sí. Marcamos esta casilla para que no vuelva a aparecer, le damos a aceptar y listo. Entonces, si yo cierro mi NX, vamos a darle a guardar primero. Vamos a darle un nombre aquí, 12. Así nada más rápido. Se guarde. ¿Sí? Entonces. Cerramos ya nuestro. NX. Y si lo volvemos a abrir. Ya se debe haber. Se debe de cargar de nuevo. El rule ya. En nuestro. Interfaz. Ya no va a ser necesario. Volverlo a, a. escoger. ¿Sí? Vamos a corroborarlo. Vamos a crear. Un nuevo archivo. Y vamos a. A copiar. De nuevo esta ruta. Para que sea más fácil llegamos aquí y vamos a dar como 13, dar, si ¿Sí? se fijan que ya ahora sí los iconos ya no aparecieron aquí arriba, ya no tienen los textos, ya aparecieron en este lugar a, donde quedado guardado nuestro rule, ahora vamos a corroborarlo con la instrucción, igual cuando anteriormente yo hice la instrucción, los iconos igual me aparecieron aquí arriba, pero no, ahorita ya están conforme los dejamos guardados en nuestro rule. Y se quedó cargado ya en en, en NX. O sea, cada que ya abran hagan un archivo nuevo, ya no se les va a poner el menú eh, como recién lo instalaron. Ya va a estar cargado su rule para, pues para siempre. Bien amigos, espero que les haya servido este tutorial. Vamos a hacer más tutoriales. Espero que me sigan para... Eh, estar todos en sintonía y poder avanzar lo más pronto posible en este software nos vemos, no olviden de compartir y darle like si les sirvió nos vemos en un próximo video